Los smartphones son la pieza central de la vida digital de millones de personas alrededor del mundo. Por eso los criminales cibernéticos comenzaron a atacar con más frecuencia los dispositivos móviles. Existen muchas maneras de ser infectado con aplicaciones maliciosas que quieren robar información importante, como contraseñas de cuentas bancarias y de la tarjeta de crédito. ¿Se imagina un hacker accediendo a sus fotos e información personal? Bajar apps de tiendas no oficiales, por ejemplo, o después, un link sospechoso que lleva para una página que parece legítima, pero no es. Y no nos podemos olvidar de fallos de seguridad en versiones antiguas del sistema operativo que continúa activo si la persona no actualiza el aparato. No prestar atención a estos detalles puede ser peligroso. Finalmente, casi todo que hacemos hoy día es vía smartphones, incluyendo compras y pagos de cuentas online. Un descuido y un delincuente virtual puede robar información silenciosamente y causarle daño. Tener una vida digital mucho más segura depende bastante de usted y de sus acciones con sus dispositivos móviles. Y claro, usted puede contar con la ayuda de Lars Persky, líder en seguridad virtual hace 20 años en el mercado.